Porque la parálisis del sueño es una de las enfermedades, de los trastornos, digamos. A mí no me gusta decir la palabra enfermedad. Es un trastorno que en general no se conoce mucho y puede generar muchísima angustia en la persona que lo padece. La parálisis del sueño, para que ustedes sepan qué significa, es cuando nos despertamos en sueño REM. Nosotros habitualmente tenemos dos tipos de sueños. Un sueño no REM, que es el sueño superficial, y el sueño REM es el sueño profundo. Entonces, sería como despertarse sin que el cuerpo todavía eh, haya tenido esa información correcta. Entonces, eh, podemos abrir los ojos, podemos escuchar, pero se produce una atonía muscular, que se llama. Entonces, no nos podemos mover. No te puedes mover. Y hay Cuando gente la... que, que, dicen que es, eh, dice que es muy angustiante porque sienten hasta opresión en el pecho y otro tipo de cuestiones. Tal cual. Produce muchísima angustia eh, porque al no poder moverse, si les está sucediendo algo, les produce taquicardia por la, por el, por la misma angustia, eh, pero cuando la persona está informada, eh, dura, dura muy poco tiempo, dura eh, escasos minutos. Vos la tocas a la persona, la persona, eh, ese, ese pequeño lapso que, como te decía, en general nosotros nos despertamos en sueño no REM, ese pequeño lapso que se produce eh, de retraso, de delay, de, de haberse despertado. Pues, para decirlo de forma más sencilla, el cerebro se despertó, pero el cuerpo no. Uh -huh. Entonces, ese pequeño lapsus es el que produce esta alteración. Eso se llama parálisis de sueño idiopática uh -huh. y no tiene ninguna connotación patológica en las personas que lo padecen. Eh, suelen sucederse más a menudo cuando, cuando una persona eh, tiene una mala en del sueño, cuando tiene horarios de sueño alterados, cuando hay mucho consumo de estimulantes, como cafeína, tabaco... Eh, exposiciones aparentadas eh, que eso es un tema largo para hablar pero lo que me importa para, para de, de establecer la, la diferencia es con la narcolepsia que es una enfermedad diagnosticada en trastorno del sueño que pre, pre, presenta este síntoma también como una de las características principales eh, la diferencia con la narcolepsia es que no solamente tiene estas parálisis de sueño sino que también se acompaña de ataques de sueños que también se producen en, en este sueño REM, de sensación como que el cuerpo se afloja cuando la persona está ante una emoción que se llama cataplegía, y de alucinaciones que no son alucinaciones patológicas en el sentido de, de, de, desde el punto de vista psiquiátrico, sino que la persona se, se empieza a despertar y en ese estado de somnolencia puede llegar a ver eh, algunas cosas que se llaman alucinaciones eh, hipnagógicas o hipnopómpicas de acuerdo al, al momento del sueño donde la tiene. ¿Son los ¿Ese es el principio que le decimos sonámbula? No. Sonómbula. El sonámbulo es otro del sueño y entra dentro de un grupo que se llama parasomnia, uh -huh. donde están el, el los terrores nocturnos que se dan muy frecuente en los niños entre 3 y 4 años, eh, la somniloquia que es hablar dormido, es otro grupo, Bien. esas se dan en el sueño tal uh -huh. Si vos le preguntas al sonámbulo, se da en las primeras dos horas del sueño o en la primera hora y media, porque están todavía todavía no llega a ese sueño profundo que se llama sueño REM. En cambio, la parálisis del sueño es más frecuente que suceda a la mitad de la noche o antes de despertarse. Bien. Y, y estas experiencias eh, de, de las que consultaba Daniela, experiencias fuera del, fuera del cuerpo, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? Hay muchas veces que se llaman estados confusionales, eh, que, el, que el paciente se despierta, como, le, como les decía, o en la mitad de la noche sí. y se despierta en un estado de somnolencia. Entonces no saben si se llaman estados confusionales, están también de este, dentro de este grupo de parasomnia y no saben si están despiertos o están dormidos o están soñando sí. hasta que se despierta completamente. Pero para graficarlo, eh, no tiene... eh, se habla de que la persona... Se ve como levantada pero en real, y despierta, pero en realidad ve su cuerpo eh, acostado y dormido. Es lo que te, Hay que ser muy minuciosos en cuanto al, a la interrogatoria, claro. porque es lo que te, cuando vos te despertás en sueño real, que estás soñando, eh, podés tener este tipo de, de, de, de experiencias, pero en general se le dan en estados confusionales y hay que ser muy exhaustivos en cuanto al interrogatorio para ver... Eh, ¿Cuál? Porque el límite el entre un trastorno de sueño y el otro es muy delgado. Yo te lo quería que preguntar acompaña. porque me suena hasta paranormal y si me pasa creo que me daría miedo. <risa> claro, es que claro es como que ves tu cuerpo <risa> Pero y, bueno, ¿sabes? hemos descubierto que te puede pasar. Tal cual. Eh, por, <risa> es importante aprovechar este tipo de, de difusión Ustedes que tienen mucha llegada en cuanto a la audiencia y poder difundir. Eh, que bueno cuando a alguien le suceda este tipo de, de, de alteraciones, tienen que consultar porque eh, tienen todo el tratamiento y lo otro es que no les tiene que dar vergüenza, no tienen que pensar que, que se están volviendo locos o que tienen alguna alteración. Eh, en general, siempre nosotros hacemos muchísimo hincapié en revisar las conductas de, eh, de sueño eh, que, que deberían respetarse de acuerdo a la cantidad de horas por la edad, claro. la calidad del sueño el horario en el que estamos durmiendo, o sea, haciendo un poco de hincapié eso. son las horas óptimas, para darle como algún consejo a los que están del otro lado, que tenemos que descansar en la noche? Entre 7 y 8 horas se recomienda para, para un adulto. Ajá. Siempre decimos que hay límites, eh, como en la campana de Gauss, cuando hablamos de, de estadísticas, hay límites inferiores y superiores. Nunca menos de 6 horas, porque ahí sí tiene connotaciones en nuestro organismo, porque no se logran cumplir todas las funciones metabólicas que se producen durante la noche. Durante uh -huh. la noche se segregan de proteínas y se realizan un montón de funciones. Y más de más de 10 horas también se considera patológico y también hay que estudiarlo. Una persona que necesita dormir más de 9 horas es porque no está teniendo un descanso reparador. Bueno, excepto que seas un hay, adolescente. Claro, eso te iba a decir. Hay excepciones. Eh, en los adultos las excepciones son cuando estás enfermo, en las embarazadas en general les, les duermen un poco más y tienen un mayor consumo. Eh, los adolescentes y, y los niños requieren nueve, nosotros recomendamos nueve horas de sueños porque están en etapa de crecimiento y porque tienen un consumo mayor al adulto en general, o sea, eh, en cuanto a la actividad física y, y en general tienen un consumo mayor. Y la, y la, Eso estamos... Para y los bebés, es muy importante esto para que lo sepas. ¿los bebés cuánto. ¿Los bebés recién nacidos? No, y, y hasta el año, dos años de vida, ¿cuánto? Los bebés duermen muchísimo y no, duermen mentira, mucho. Mentira, mentira, no me digas eso a mí porque no es verdad. El tuyo duerme un poco. Que... <risa> Pero bueno, ¿cuánto sería lo, lo indicado? No, los bebés duermen mucho. Lo que pasa es que tienen, lo, lo que te iba a decir es que tienen ciclos cortos y tienen la posibilidad, los bebés son los únicos que tienen la posibilidad de dormir en, en sueño rem en sueño profundo eh, durante cualquier etapa del día. Entonces, eh, eh, no sé si te fijas, que la, los bebés nacen y duermen 14, 12 horas y a medida que van creciendo van eh, estableciendo un patrón de sueño donde van tratando de establecer lapsos un poco más largos durante la noche. Eso va todo de la mano de, de la secreción de hormonas que regulan el sueño como la melatonina y de toda una maduración van durmiendo menos de días y al, a partir de los dos años eh, ya se consideraría la, la misma cantidad de horas que un niño bueno, Hay algunos niños que pueden romper esa regla ¿Aproximadamente cuánto? Justo está A partir de 9 a 10 horas en la noche A mí me den eh, un montón No tengo bueno, un saldo duele, a favor Hay niños que pueden romper con eso y con respecto a los chicos, y viste que por ahí hay muchas personas que eligen tener una siesta reparadora para poder seguir en el día. Pero la siesta, viste que te dicen con 20 minutos está bien. ¿Está bien eso? Mira, es muy buena la pregunta porque el, el, en realidad la siesta en los lugares donde hace mucho calor, esa es la razón por la que en ciertas zonas, de, tanto de acá de la Argentina como en, en otras zonas, de, en otras partes del mundo donde hace mucho calor, eh, se permite una siesta corta. Nosotros decimos que nunca más de 45 a 50 minutos, porque eh, si no, va a tener implicancia en lo que es el descanso nocturno. Eso por un lado. Y la segunda connotación es que si uno duerme 7 horas de buena calidad en la noche, no debería necesitar una siesta. O sea, debería estar hasta el final del día, hasta las 9 de la noche, con una buena... Eh, actividad atencional, con una con buena cantidad de energía pero bueno cumpliendo esto que te digo o sea claro, una, una cosa en la es dormir con un sueño reparador bien